Pues, Hola, eh, buenas tardes, soy Alfonso Valle y por presentarme un poco, decir que soy un fanático de la tecnología desde pequeñito, siempre he hecho páginas, pero no con código, utilizaba Dreamweaver de chaval haciendo algún proyectito, eh, blogs en WordPress, siempre me ha llamado mucho la atención YouTube, Twitch, toquetear, me gustaba mucho, pero toda mi carrera profesional está enfocada a la docencia, me hice magisterio, especialidad en educación física, Luego en inglés, el máster de enseñanza bilingüe, me saqué el C1 de inglés y todo iba por esa línea. Hasta que me ofrecieron hacer una página, un familiar necesitaba una tienda para una pequeña cooperativa, no querían invertir y, y le hice un prestasot. Y eso me le fue muy bien y me capacitó para hacer más tarde encontrar un trabajo haciendo otra, pero esta vez con WooCommerce. Y en eso he estado los últimos dos años. Me gustó tanto que pensé que debería dar el salto a, a empezar a tocar código. Me apunté al ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. Y por un amigo, eh, acabé conociendo el de school. Me dijeron: Vale, ya estás viendo el ciclo y ahora si sí quieres aprender, eh, vente para acá. Y aquí estamos. Entonces, bueno, explicando un poquito, estáis viendo mi GitHub. Eh... Veis que lo que he hecho ha sido una tienda de, de cafés, parece que es un poco la línea lógica, teniendo en cuenta mi, mi experiencia profesional un poco aquí, algo que quería tocar. Y tenemos algunas piezas de código y de preguntitas y tal, pero creo que es mejor que las veamos directamente sobre la, sobre la tienda. Y así la vamos viendo porque eh, quizás me lleve un poco más de tiempo. La idea del proyecto era tener una tienda que, que pudiera nutrirse de esos pequeños proveedores muy especializados y de gran calidad, pero que a lo mejor no tienen la infraestructura para hacer cosas técnicamente bien, tanto en redes sociales como en páginas, y que nos sirviera a nosotros también ese café, nosotros darlo, darlo a conocer. Y a cambio, pues nosotros al cliente le daríamos un servicio de suscripción, cada 15 días tendrían el café en casa. Y siempre pues, garantizando la máxima frescura y con rotación de esos proveedores, lo cual le ayudaría a ellos a, a promocionarse también. Esa era la idea fundamental en la que me basé. Eh, la página, como veis, es un poquito responsive, porque tiene mucho texto y eso lo dificulta un poco, pero, pero ahí está. Y como veis aquí hay un slider que está un poquito imantado, siempre deja en el centro a una bandera para que se pueda leer bien. La especialidad es, como sabéis, el café un poco premium. Viene de cultivos concretos, de, de países concretos, que tienen unas características eh, particulares. Y en esto se basa mi CRUD. Eh, como veis, eh, esto, eh, he externalizado algunos servicios, como son el, el registro, la autenticación, se hace a través de un cero Y esto es un Headless CMS, que quiere decir que toda la base, tanto de estocaje como de meter fichas de productos, imágenes... Base de datos de los clientes se hace a través de Shopify. Entonces, todo el proceso de checkout que haremos ahora eh, va a ir a través de, de Shopify. Si le damos a editar especialidades, como todavía no estoy identificado, me va a salir un spinner y me va a pedir que me identifique. Aquí vemos el primero de los pasos estos, que es eh, out cero. Vamos a continuar con Google y con la cuenta de Alfonso y aquí le podríamos pues, especificar cierto, cierto rol para poder acceder aquí, al, al CRUD. Como veis, pues tengo esta, estas cuatro especialidades, que son las que salían en la home. Y aquí pues podría ponerle, por ejemplo, pues Costa Rica y traerme un, una descripción, cortita Y me aparecería aquí. O sea que esto quiere decir que ya debería estar aquí. Y encontramos Costa Rica. Ha aparecido la bandera y ha aparecido el texto. Esto lo vamos a ver luego en el código, lo de la bandera, que me ha resultado curioso. y es una de las cositas de las que me siento orgulloso de, de haber hecho. Como veis en el registro, aquí dentro del botón aparece el nombre de usuario, que es Mayonet. Y vamos a hacer el proceso de pago. Si nos metemos en suscripción Sibarita, pasaría lo mismo si, si quisiéramos, quisiéramos entrar en, en la otra, en Prime. Tenemos un botón de compra y toda esta información viene recogida directamente desde, desde Shopify. El título, la imagen, una descripción y el precio. Podríamos pedirle más cosas, como la hora de modificación y un montón más de cosas, pero yo solo he querido traer esto. Esto está en el frontend y, y la query está en el backend. Si pulsamos comprar, nos va a llevar. Aquí ya tengo mi, mis datos guardados, por, por la dirección, el email... Continuamos con envíos. Tengo el método de pago. Está, está puesto en un modo de prueba, con lo cual solo tengo que poner aquí algunos números de, de ejemplo. El título lo no voy a hacer yo. Y aquí pondríamos 11 de 2024, por ejemplo. Le damos a pagar. El pedido se procesa, finaliza. Y aquí, pues todo esto es personalizable. Podríamos haberle puesto otro, otro envío, otro coste de, del envío. Sale el mapita con la dirección, eh, los detalles del pago y tal, y esto está también muy bien, que es que en el correo ahora van a llegar dos correos. El primero, como comparto, comparto la misma cuenta, que es la de bayonet Me va a llegar uno como, como cliente y otro como administrador de la página. Entonces te dice: Alguien ha hecho en tu página un pedido. Alfonso Valle ha realizado tal pedido. Podría crear una etiqueta de envío y todo esto nos lo va a facilitar Shopify. Y luego tengo el otro que es como cliente, que es gracias por tu compra, toda la información que se da aquí los detalles también se podrían personalizar. y Pienso que eso está muy bien, eh, simplifica mucho las cosas para que nos podamos centrar en hacer un frontend o centrarnos más en lo que sea, en securizar las rutas o hacer otro, otro tipo de cosas, porque Shopify esto ya lo hace bastante bien y, y nosotros a lo mejor todavía no estamos capacitados para hacer proyectos tan largos y tan complejos. Eh, vamos a ver un poquito el código. Si os parece bien, ya que hemos hecho esto. Eh, tenemos el backend primero. Vamos a ver... Eh, pues tenemos la... la Vamos a empezar por aquí abajo. Mongoose no, nos va a ayudar a conectarnos con, con MongoDB. Y, y al conectarnos todo lo de las banderitas, esa información de, de ese crud es el que va a Mongo. Tenemos la configuración con las claves de, de Shopify. Sin duda... Sin duda alguna, lo, lo más complejo ha sido el tema del, del GraphQL. El conectarnos al store API de Shopify ha sido complejo y entender un poco cómo funciona GraphQL, que lo que te da es una, una query súper grande que tiene que mantener un orden y una estructura concreta, donde le pasamos, pues, o sea, no, nos va a dar él, el handle, el título, la descripción, cuándo ha sido actualizado, el precio. Va aquí con el price range y el min-variant price. Se lo tienes que poner para que luego te lo pinte eh, en el front. O sea que toda esta petición, aprender cómo se hacía y pelear para, para poder sacarlo ha sido algo bastante complejo. Yo en mi caso solo tengo dos productos, con lo cual al final he, he optado por el single product. Me conecto aquí. Podría también tener una lista si hubiera decidido poner más productos y eh, que aparecieran todos juntos y que me pintara pues en vez de los dos primeros, pues, por ejemplo los 20 primeros, mientras que en el single product que yo tengo pues solo me va a traer uno, me los trae de uno en uno, y de hecho el checkout también me lo hace de uno en uno, porque mi página es eso, es un modelo de, de suscripción que solo tiene en principio esos dos productos. En cuanto a las especialidades, que es el CRUD que hemos visto, pues lo que pide es la identificación de... De OCR, o sea, el, el token con el nombre, un texto y una imagen. Esto ahora, cuando lo veamos en el front, diréis, pero bueno, tú, tú solo le has puesto el título y una descripción, la imagen ha aparecido solo. Pues esto lo vamos a ver ahora en el front. Que lo tenemos por aquí. Eh, y está curioso. Lo que yo he hecho ha sido descubrir una API de bandera que curiosamente se ha roto, o sea, la API principal de bandera que es Country Flags API se ha roto y tener que buscar otra ahora a toda prisa. Pero bueno, básicamente tiene una, una URL y el último endpoint es el código ISO que tienen todos los países y eso es un estándar. Entonces pensé que podría hacer que si el nombre coincidía con algo que yo tuviera en esta lista, me saco una lista de todos los países y todos los códigos ISO, si el nombre coincidía, entonces que me trajera el código ISO y lo colocara en el endpoint de, de la página. De esta manera aparece este código con el SVG, la terminación de la imagen vectorizada y ya es capaz de pintarla sin tener que meter un input de imagen en el que, bueno, un input de, de código ISO en el que tuvieras que ponerlo a mano. Esto agilizaba un poco las cosas y lo hacía un poco más sencillo. Y de esto pues, me, siento, me siento orgulloso de haberlo sacado, me parece que está, que está bastante, bastante curioso. En cuanto a, a Shopify, ¿Cómo funciona? Pues directamente conectamos con, con el backend y ahora aquí tengo mi checkout que son básicamente los botones de, de compra que lo que me traen es el Variant ID variant ID en este caso y luego tengo el Shopify Café Card que es un poco la tarjetita donde aparece el producto y lo que yo le pido en este caso es el café.title, el café.description, el café.images.edges que lo que hace es traerme la imagen y luego el precio. Como hemos visto antes, el price range que os decía antes, pues lo tengo que poner aquí. Y le hemos he sacado esto, que es el currency format, que queremos que aparezca que el simbolito de, del euro cuando, cuando vemos el, el producto. Y esto pues es, es otro detallito para que, apareciera, para que apareciera ahí. Entonces eso, básicamente es un CRUD y, y todo el proceso de compra y de conexión sobre todo con, con Shopify. Por otro lado y por terminar, si me queda un poquito, pues diría que tenemos también, un, podemos encontrar una, una app que está securizada, de manera que el token solo, te lo va, solo se lo va a pedir en las páginas en las que nosotros se lo pongamos. Por ejemplo, aquí en editar Espe mi militar especialidades habíamos dicho que si no salíamos se quedaba, se quedaba pensando y... Y ahora tenemos una, una página que es una o sea, un pequeño, eh, una pildorita de, de código en la que le pedimos solo el, el token a ese tipo, a esa ruta concreta donde lo, donde lo queramos meter. Y ya está, he visto que se me ha ido el tiempo, así que, que con esto terminamos.